¿Cómo está David? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, no, no, no, no. Buenas noches, buenas noches todos. David. Buenas noches, chicos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Luis, buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, David. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches David. Buenas noches, Lely, buenas, noches. Buenas, buenas, noches. buenas noches David. Buenas noches. Buenas noches David, buenas noches con todos. buenas noches. David, buenas noches con todos. Buenas noches David, buenas noches. Hola, buenas noches Verónica. Guillermo, estamos cuando quieras. Buenas noches, David. Hola, Abraham, buenas noches. Estás muteado, Guillermo. Buenas noches con todos. Soy Guillermo Albán, el rector del instituto. Un gusto tenerlos esta noche acompañándonos también en esta conferencia tan interesante de Katia sobre, Hola, negocios, papá. sobre negocios digitales. Un agradecimiento nuevamente reiterado a David. Por habernos ayudado a coordinar y facilitar todo esto y darles estas horas de extra, de fuera de las habituales, de, de clases, de sus asignaturas, a todos los estudiantes del instituto, que creo que les serán muy valiosas, ¿no? Nos amplían un poquito la perspectiva, nos amplían eh, nuestros puntos de vista y, y, como decía el otro día, creo que tal vez. Al principio no nos damos cuenta de todo lo que nos van a ayudar, pero con el paso del tiempo eh, este tipo de conferencias en manos de personas como Katia, conocedoras del tema, nos, nos nutren y nos aportan mucho y nos abren la mente. Bienvenida Katia, gracias David y los dejo, los dejo para que empiecen inmediatamente. Gracias Guillermo, gracias Guillermo. Gracias la presencia de todos, agradecemos la presencia de todos. Eh, bienvenidos a la cuarta conferencia de esta semana de emprendimiento. Es un gusto eh, para mí presentarles a Katia Mann. Katia es una consultora ¿En social qué? y closer de ventas. Ayuda a empresarios B2B de dos formas. Enseña a crear embudos de ventas en LinkedIn, aumenta su tasa de cierre en ventas high-tech, high-ticket. Ingeniera en Sistemas e Informática de la Escuela Politécnica Nacional, mentora de empresas B2B para generar oportunidades de negocio en LinkedIn, closer de ventas de alto valor para empresas, directora de la agencia de negocios B2B, katiaman.com, speaker en varias universidades, cámaras y centros de negocios, podcaster y youtuber, conductora del video podcast Negocios en Digital. Emprendedora y empresaria con más de 17 años de experiencia, madre de tres hijos y felizmente casada. Katia, un gusto tenerte con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, el placer es todo mío. Gracias David, gracias Guillermo, a Verónica y a todos el, el personal de ITSA que ha hecho esto posible, felicitándoles por este esfuerzo de traer más información sobre temas de emprendimiento y negocios digitales que hoy me toca. Y gracias también a todos a las personas que se están uniendo, entiendo que estudiantes que están... Eh, pues de manera constante, ampliando sus conocimientos. ¿no? Entonces, espero eh, y aspiro eh, darles todo el contenido que se pueda de valor. Voy a tratar de ser muy práctica y precisa, y entiendo que al final ah, va, habrá, va, va a haber una rueda de, de preguntas. Sí. No sé, me confirman, David. Ah, sí, sí, Katia, sí, exactamente. Después de tu presentación, haremos un círculo de preguntas y respuestas, por favor. Perfecto, entonces, a ver, voy a poner a, a punto la presentación. Un momentito para compartirles ya la pantalla. Si ¿Sí tengo posibilidad de compartir ya. Katia, perfectamente. Listo, perfecto, domingo segundo, ¿qué vamos a poner? Perfecto, ¿me confirman si la pueden ver? Excelente, listo, bueno, sí. entonces empezamos. Vamos a hablar ahora del apasionante mundo de los negocios digitales. Y bueno, es algo que me encanta, de hecho, yo me dedico ya a ello. Y pues eh, vamos a dar algunas pinceladas. De hecho, el tema de negocios digitales cada vez se amplía muchísimo más. Y mmm, en realidad eh, es un mundo por explorar. Así que vamos a dar, como les decía desde el inicio, pinceladas de manera, de forma muy práctica, ¿no? Bueno, este, esto paso porque ya este, David tuvo la gentileza de presentarme. Y pues bueno, quiero arrancar con una frase realmente muy, muy importante, que para mí es valiosa, ¿no? Y es que en nosotros está generar riqueza a través de nuestros conocimientos. Estos conocimientos los ponemos al servicio de los demás y ahí generamos riqueza. Eh, y, y esto debemos ponernos siempre en, en la mente, ¿no? Todo lo que hagamos, todo lo que aprendamos, todo lo que nos gusta hacer, debemos ponerlo al servicio de, lo, de los demás. Arrancando con esto, bueno, les he traído esta imagen, ¿no es cierto?, que digamos que es todas aquellas profesiones, digámoslo entre comillas, eh, clásicas, ¿no?, las tradicionales, pues el, el médico, la abogada, el químico, ¿no es cierto?, el, el profesor, la, la terapeuta, todas estas eh, profesiones, Hoy por hoy, hasta el siglo anterior, pues era muy normal, ¿no es cierto? De hecho, en nuestro tiempo, pues nuestros padres nos decían, mira, tienes que estudiar, estudiar mucho para sacar una profesión, una profesión que, que valga la pena. O sea, tienes que ser un médico, un abogado, un doctor, ¿no es cierto? Nada de, de, ni de no sé, de danza, ni de música, ni esas cosas, porque no, no, no me vengas con eso, porque con eso muy seguramente no vas a ganar. Dinero, ¿no? No sé si a muchas de estas expresiones que estoy contando les resulta familiar, pero eh, resulta que con el, el, el paso del, del tiempo, con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas que tenemos de relacionarnos, pues cada vez estas eh, llamadas profesiones, eh, digamos, tradicionales siguen teniendo relevancia, pero vamos a ver que pueden ir mutando y que van creándose nuevas eh, profesiones de la mano con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas nuevas profesiones? Pues ahora hablamos de los podcasters, de los youtubers, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto ahora los tiktokeros también, toda la gente que tiene, pues, sus, los influencers también? como los medios de comunicación y ahora justamente que estamos a través de una videoconferencia por zoom más de este, 80 personas aquí eh, en diferentes lugares nos hemos congregado para eh, unirnos a, a revisar una charla hablar sobre un tema en, en particular como a través de todo lo tenemos con el dispositivo móvil desde ahí podemos comprar desde ahí podemos consultar desde ahí podemos conversar desde ahí podemos eh, incluso controlar a nuestra empresa ¿no es cierto? Todo esto ha hecho pues que diferentes profesiones, nuevas formas de relacionarnos haga que eh, haya cabida a eh, los negocios digitales, ¿sí? Así que en este contexto sí les invito a ser muy disruptivos y pensar desde lo que estamos aprendiendo, desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde lo que nos gusta, ¿cómo podemos adaptarnos a lanzar? negocios digitales, a hacer servicios digitales también, ya lo vamos a ver, ¿sí? En todo caso, eh, les he traído acá un ejemplo de una, de un portal que menciona esto en particular, solo para que vean un ejemplo de lo tan especializado, ya vamos a ver que es parte del, de la importancia de los negocios digitales, la especialización, pero bueno, ¿qué dice? Omer es, es, habla, el título de hecho es, servicios digitales para propiedades de alquiler vacacional. Y básicamente habla que esta startup francesa está especializada en servicios digitales, ojo, pero no para todo el mundo, servicios digitales para propietarios de inmuebles, y no, ni siquiera todos los propietarios de inmuebles, propietarios de inmuebles de alquiler vacacional. Es tan específico el tema, y bueno, ya ahí cuento un poco eh, cuál es su... Su giro de negocio es a través de un porcentaje de comisión. Ellos no se dedican a nada de la parte física, sino toda la parte de entregar servicios digitales. Es su propuesta de valor. Es un ejemplo muy práctico, muy específico que tenemos de cómo puede diversificarse. O sea, hay un abanico tan gigante de poder crear negocios digitales, ¿no? Entonces, bueno, yo les he traído acá esta comparativa digamos, porque para nosotros es mucho más fácil entender cómo funcionaba un negocio offline a cómo ahora funciona un negocio online, ¿no? Y bueno, ventajas y desventajas. Bueno, el negocio offline normalmente que necesitas un espacio físico, obviamente, versus que el, el negocio online para nada, o sea, con que tengas de pronto, y ni siquiera un sitio web, puedes montarte un sitio web desde tu, si tienes un espacio físico, eh, abres una ficha de negocios en google y ya puedes comenzar a vender y a promocionar por ahí tienes las redes sociales no es cierto entonces no hay espacio físico puedes hacerlo desde tu casa desde el garaje desde donde puedas desde donde tengas internet digamos ya entonces no estamos en ese espacio físico ahora eh, toda la parte física siempre lleva más costos no entonces eh, Quienes hemos tenido en algún momento, porque hace años atrás también tenía yo negocios físicos, pues demanda, ¿no? Si tienes algún local a pie de calle, una oficina, pues el mantenimiento, la limpieza, el alquiler, ¿no es cierto? No va a ser para nada lo mismo el alquiler de un negocio físico, de un local, y esto más dependerá de dónde esté ubicado ese local, Ah, pues el alquiler del, eh, digamos que viene a, a ser parecido en el mundo digital, pues de tu página web con un espacio en hosting. No va a tener para nada el ton de comparación Pero sí hay que entender que tanto en el negocio offline, y sobre todo en el online, también necesitas tener un presupuesto, ¿no? Que va a ser mucho más bajo que el presupuesto que tengas si, si quisieras lanzar un negocio offline, pero eh, es menos costoso. Así que digamos que acá eh, vamos teniendo más ventajas, ¿no? El negocio offline, este siempre también necesitas que permisos de funcionamiento, que bueno, dependiendo si estás en el área, no sé, de alimentos, que necesitas certificado de tal, avalado de tal institución, que los bomberos, un, un montón de cosas, ¿no? En cambio, que eh, permisos de funcionamiento, bueno, obviamente vas a tener que tener tu RUB y ese tipo de, de detalles propios de cada negocio, pero digamos que siempre a nivel online va a ser muchísimo menor. ¿Qué otra diferencia tenemos? Pues, este, siempre va a ser limitado a la ubicación geográfica. Si estamos arrancando, o si ya somos una empresa eh, más grande, también hay esas, esas limitaciones, ¿no? Pues, tengo alcance a la parte del, del sur de la ciudad. O sí avanzo a toda la ciudad, pero ya no más eso. No puedo entregar mi producto, mi servicio a otro lugar, esto me lleva. O sí, sí puedo, puedo entregarle de pronto a nivel país, puedo entregar, esto me lleva una logística hay una... Eh, preparación interna para eh, poder llegar y atender pero siempre hay esa esa limitación ¿no? si estamos en, hablando de empresas multinacionales pues posiblemente esto no sea un impedimento pero hay una infraestructura toda una uh, estructura de procesos atrás para poder eh, cubrir este tema de la limitación geográfica no dentro de un negocio offline. lo que no pasa para nada con un negocio online Siempre y cuando, y dependerá de, de algunos factores, ¿no es cierto? ¿Qué podemos poner en silencio, por favor? Excelente. Listo, entonces, eh, en cambio, en un negocio online, pues no hay fronteras. Incluso hasta por el idioma. Yo puedo ofrecer mis servicios eh, a nivel toda a, a habla hispana, pero también tengo la posibilidad, si es que mis destrezas y mi fortaleza está pues también de esos mismos eh, servicios pasarlo al, a otro idioma, ¿sí? Esto ya depende de cada, pero hay esa posibilidad de romper fronteras, ¿sí? Otra cosa, este bueno, relación de dependencia, normalmente cuando tenemos un negocio físico, pues ya siempre necesitamos a alguien que esté atendiendo, a alguien que esté en la oficina, a alguien que... ¿Sí? en cambio que un negocio online e incluso hay las nuevas las nuevas profesiones que eh, muchos habrán conocido como el freelance no es cierto que te permiten este no tener esa ese lazo sí, que de pronto hace que la empresa no se mueva de manera más rápida. Sobre todo hablando al inicio, ¿no? porque si ya la empresa comienza a crecer, pues puede darse el gusto de ir contratando a personas de diferentes áreas e incluso de diferentes países. ¿sí? Um, el horario también, horario limitado. Y me ha pasado que eh, con algunos eh, amigos que tienen locales físicos, en esta época que está hasta lloviendo, bajan las ventas. Cuando, la, cuando llueve baja por por defecto baja la gente ya no sale por eso también el tema de entrega a domicilio ha tenido tanto impacto no pero en cambio igual en un negocio online tú puedes tener ilimitado dependiendo también cómo manejes o cómo gestiones la atención al cliente cuando tú no estás pues implementar chats y hacer alguna serie de cosas para mantener esa experiencia durante todo el tiempo 24 horas 7 los 365 días del año, dependiendo del giro de negocio, ¿no? Entonces, aquí hemos traído un poco la comparativa de lo que tenemos hoy por hoy, los negocios online versus los offline. Mucha gente va a decir, perfecto, va a ser muchísimo, es facilísimo, voy a lanzarme a hacer negocios online, porque es más fácil. Aquí tenemos las, las estadísticas, que te dice que esto está, pero de maravilla, sí, sí tenemos ventajas, pero también hay que tomar en cuenta que debemos, igual como cualquier negocio, debe haber, pues, una investigación, una estrategia previo, un análisis, eh, de, debe haber recursos, porque hay mucha gente que confunde que como es negocio online, no tengo que invertir, sí tengo que invertir, menos, pero sí lo tengo que invertir, pero en todo caso hay las posibilidades de hacerlo y tomarlo con la seriedad del caso, porque igual a la larga es un negocio, ¿no? Entonces, eh, yo aquí les he traído un poco el, el típico y, y, y lo quise poner así tal cual, que es con el panadero. ¿Sí? El típico, eh, la profesión de toda la vida, pues, de la persona que hace pan ¿no? Pero ¿qué resulta? Que con esta profesión tan conocida y tan típica, yo la puedo cambiar, la puedo, la, la, la, va a mutar, va a dar diferentes tipos de soluciones, tanto físicas como digitales, en base a las necesidades. Y el mismo Juan el panadero de toda la vida que conocíamos que estaba ahí en, les, en la esquina de la casa y que íbamos a comprar el pancito tan temprano, ¿no es cierto? Ahora esta persona puede, si, si se capacita y si tiene ese, ese, ese perfil, puede ser un influencer. De hecho aquí ven una, una imagen de un panadero que tiene miles de seguidores en Instagram. ¿Por qué? Porque entrega contenido de valor, porque de pronto sube recetas, y aquí he desglosado un poco los diferentes tipos de servicios que puede dar desde esa profesión a, a, para este nuevo mundo eh, donde el tema digital cada vez tiene más impacto. Entonces, primero, consultorías, es decir, él puede asesorar, ya que es un experto con años de experiencia, puede asesorar a otros panaderos, ¿no es cierto? O puede dar talleres, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, un, un speaking, una formación, talleres, ponencias, no es cierto sobre y pueden ser tanto físicos como digitales porque incluso ya el tema de la de todo lo que es este capacitación, formación también hay eh, temas pregrabados, ¿no? Así que no necesariamente todo tiene que ser físico, sí, y que puede ser igual para otros panaderos o para el consumidor final. Aquí la importancia también de tomar en cuenta a qué público objetivo llega. Luego, producto digital, puede crear un ebook, puede crear algo que diga y ahí está el ejemplo, cómo hacer los tipos de panes para tu casa. Bueno, esto sería específico para alguien que quiera hacer su pan para la casa. Lo puede vender ya, puede montarse una web con la presencia que él tiene y eh, montar el ebook y vender el ebook. ¿sí? Y es el típico panadero que está diversificando y está dando y está saltando a un negocio digital, que en este caso sería la comercialización de un producto digital. Desde la consultoría, la, las consultorías también se las pueden hacer, se las pueden gestionar a través de una web, a través de las redes sociales, a través del Calendly. No sé si alguien ha, ha utilizado esto donde tú puedes eh, eh, conectar con tu calendario y si es que alguien está interesado en tus servicios, pues puede pagarte por ahí una hora de, de asesoría y tú la bloqueas en tu calendario y, y se, da, se da la transacción. Tal cual, ¿no? Y bueno, el servicio al final de toda la vida, del vender pan en su panadería, ¿sí? Avancemos. Claro, dentro de esta diversificación, digamos, de ingresos, que es súper interesante aplicarla cuando yo tengo un conocimiento, una habilidad, eh, algo que yo aporte, ¿no es cierto? Podemos, y aquí he traído una tabla que bien nos puede servir para el mismo panadero, la consultoría, el speaking, una formación, un producto digital y brindar sus servicios. Y esto aplica para que vean, para cualquiera de las profesiones, digamos, eh, tradicionales que veamos hablar. Un abogado, un coach, un nutricionista, un diseñador, ¿no es cierto? Eh, en fin, cualquier persona con algún conocimiento, con alguna experiencia, con algo que le guste, puede comenzar a diversificar y dar estos servicios que van a transformarse en negocios digitales. Entonces, lo importante aquí, si bien es cierto, hemos dicho que esta misma profesión se puede diversificar en diferentes formas de servicios o productos digitales, la clave también está en la especialización. Y partíamos de este ejemplo que habíamos dado al inicio, cómo esta startup francesa daba servicios de internet a un nicho muy específico, ni siquiera era a los que rentaban casas en general, sino que ellos no eran a las bienes raíces, que puede ser un sector muy grande, sino que dentro de bienes raíces alguien que alquilaba en algo puntual. Mientras más especializado sea mi propuesta de valor, va a tener muchísimo más éxito. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la era en la que mucha gente conoce muchas cosas. Pero si tú te especializas en un nicho específico, si atiendes su necesidad, si sabes eh, qué le duele qué y hacer el, el, el avatar, el análisis, ya vamos a ver también el análisis de mercado del, del cliente, vas a tener muchísimo más éxito que si lo haces generalista. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un dolor, de corazón y tenemos que irnos y sabemos que hasta es de operación. ¿Dónde cuál nos vamos a ir? ¿Con el médico general o con el especialista cardiólogo? Con el especialista cardiólogo. Con el especialista cardiólogo. O sea, no me voy a aventurar a irme con el generalista. Y mientras más especialista eres, o sea, esto es 100% comprobado, tienes hasta la posibilidad de que tus servicios sean mejor valorados. Porque ¿cuánto cobra un especialista de corazón? Seguramente va a cobrar 100 veces más que un generalista. ¿Por qué? Porque es su conocimiento vale y porque es tan especialista que con esa especialidad a ti te asegura que tú puedas este, conseguir el resultado que quieres. Esto aplica para todo, para todas las profesiones, para todo lo que queramos hacer. ¿sí? Bueno, entonces... Normalmente, y aquí que estamos con, con personas que están estudiando, que están de aquí, van a salir al mundo y, y a ver qué, qué hago de la vida, pues me parece genial esta semana el emprendimiento que, que lo han hecho. Bueno, hay las ideas, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde me voy? Eh, ¿Qué, ¿Qué ideas tengo para lanzar nuevos eh, negocios? ¿O qué negocio puedo yo montar? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta diferentes artistas. Dentro de esto está en qué sector, ¿sí? Puede ser en el área... De, de servicios, de, de dentro de la arquitectura, no, audiovisual, eh, diseño gráfico, puede ser marketing, ventas, o sea, puede ser de todo. ¿En qué sector voy a estar yo trabajando? ¿Sí? Luego, vamos a ver cómo deberíamos tomar en cuenta cómo lo voy a hacer, porque hemos visto que hay diferentes formas de hacerlo. ¿Sí? Tomar en cuenta también el tema de eh, los tipos de cobro qué tipos de negocios también hay dentro de los negocios digitales, que muy seguramente a muchos ya les sonará el tema de las diferentes eh, opciones. Entonces, cuando yo estoy valorando lanzarme por un negocio digital, hay dos recursos imprescindibles que yo debo tomar en cuenta. Dos recursos. Que es el dinero y el tiempo. ¿Sí? El, bueno... Si es que tengo dinero, tengo la posibilidad de invertir en alguien que me ayude a montar lo que tengo como, como idea. Incluso puedo hacer, pagar para hacer un buen análisis de mercado. Puedo hacerlo. ¿Sí? Y, y de pronto lo hago rápido. Contrato a los especialistas en cada área. Más mi know-how, monto el negocio. ¿Sí? Pero también debo tomar en cuenta el tiempo. Y aquí hay, un, bueno, al final les voy a dar también ciertas estrategias que se pueden aplicar dependiendo de estos dos recursos, del dinero y del tiempo. Si de pronto no tengo dinero, pero tengo tiempo, pues posiblemente capacitándome yo mismo, aparte de mi know-how, pues saber cómo montar una web, cómo montar estrategias digitales para dar a conocer mi negocio digital, ¿sí? Eh, todo esto es importante tomarlo en cuenta, parte de este análisis y del diagnóstico para montar una estrategia, es, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Dentro de ese análisis del mercado, obviamente tendré que identificar claramente a qué nicho de mercado. Ni siquiera voy a hablar, como decíamos, sector de bienes raíces, sino un sector muy específico dentro de las bienes raíces, por poner nuevamente, tomar el, el ejemplo, ¿sí? Mientras más específico, mejor. ¿Qué competencia? ¿Ya hay competencia ahí? O sea, ¿qué Igual, como, como lanzar un negocio físico, también tengo que sentar las bases de ese análisis, de ese diseño, ¿no es cierto?, esa estrategia y el plan de acción que voy a montar. eso es importante. Las tendencias también. Hay veces que hay negocios digitales que aparecen, pero son como olas, van y, y, y ya nunca más volvieron. No sé si se recuerdan ustedes de los palos selfies. Había una temporada en que todo el mundo estaba con palos selfies, vendían selfies por todo lado. Fue un boom. Se fue, volvió y ya no más. Entonces también hay que saber identificar en qué tipo de negocio, qué tendencia, ¿es algo pasajero es algo que vino para quedarse y eh, me va a ayudar a impulsar este negocio? ¿Me estoy enfocando en una eh, tendencia a largo plazo o en una de pronto que, que es muy efímera? ¿Sí? O de pronto me estoy enfocando en una tendencia que está ya acabándose. Por ejemplo, para hacerlo como muy pintoresco el ejemplo, no me voy a poner ahora a, a comercializar máquinas de escribir. O sea, ya no existen, ¿no? O sea, es algo que, que, que ya está Y así van a haber ejemplos de cosas que de pronto ya están terminando su ciclo ya la gente ya no los va a ocupar. Eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Entonces, eh, dentro igual de esta valoración de los negocios digitales, el presupuesto, como decía, igual como todo negocio, se necesita invertir. Y si es que de aquí salimos con todas las ganas de, de, de emprender en algún negocio, pues bien, está bien, de eso se necesita. Porque ahora buscar que la gente salga a buscar empleo, bueno, los que son muy buenos en algo y lo consiguen, bien, habrán empresas que lo valoren. Pero qué es? y por eso me imagino que va de la mano en todo lado, es el emprendimiento, la gente necesita emprender. Pero no podemos emprender a la loca. Como habíamos dicho, debemos montar las bases, debía haber una fase de análisis, de diagnóstico, ¿no es cierto? Y dentro de eso también tomar en cuenta mi bolsillo. ¿Cuál es mi músculo financiero? ¿Tengo ahorros? Si tienes ahorros, si te, no sé, ahora estabas trabajando antes y si tienes un ahorro, nunca te gastes todo lo que tengas en un proyecto. Siempre ten máximo entre el 50, como máximo el 60% de lo que vas a invertir en un negocio, no más. ¿Por qué? Porque como todo... Como cuando montamos bicicleta, a veces a la primera nos caímos, no, no conseguimos, pero eso no quiere decir que al final lo vamos a, a, a conseguir. no Después de tantas caídas, después nos hacemos eh, súper buenos en bicicleta, no fue la primera. Lo mismo, lo mismo va a pasar con los negocios. No porque tú tengas la idea y aunque hayas hecho todo el proceso y pienses que todo eso va a funcionar, posiblemente algo no funcione. Y si tú gastas todo eso, pues vamos a tener problemas, ¿no? Las diferentes fuentes, pues puede ser tus propios ahorros o préstamos o ir al banco. pero si vas al banco a pedir plata. Debes tener claramente una estructura, una planificación para mostrar al banco y ver cuál va a ser tu flujo y todo, ¿no? Y además con la dificultad de que si, si es un emprendimiento nuevo, pues tampoco todos los bancos te van a dar. Tienes que buscar la manera de cómo financiarte, que es otro de los retos que acá se está buscando acá en el, en el país Vamos a los tipos de ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que para todo el mundo es conocido el e-commerce. De pronto, el Membership Site, como, como, como palabra, no, no, lo, no lo ubican, pero si les digo Netflix, todo el mundo lo va a entender. Que es una pasarela, es, es una plataforma de streaming, donde a, tra a través de un pago recurrente yo puedo acceder a todas las películas. Es que solo ahí podemos pensar que estas ideas disruptivas vinieron para quedarse. Antes, los que somos un poquito más veteranos, ¿qué hacíamos? Teníamos que ir a, la, a, a sacar incluso la película, alquilarla, pagarla o comprar. ¿No es cierto? Una película costaba, no sé, 10, 12 dólares, dependiendo de la película. Ahora, con ese mismo valor aproximadamente, dispones de una biblioteca gigantesca de contenido de todo, series, documentales. ¿Por qué? Eso hizo Netflix, pero ¿qué hizo? Lo que decíamos de los negocios digitales, se internacionalizó, o sea, llegó a todo el mundo, ¿sí? Amazon, pues el e-commerce o el marketplace, que también podemos generar e-commerce propios, esto aquí no quiero entrar mucho en detalle de, de tantos nombres que tenemos, pero bueno, que también hay la posibilidad, es decir, de vender a través de una plataforma, ya sea ajena o propia, puedo vender mis productos físicos también, puedo utilizar técnicas de dropshipping es decir, apalancarme en el, el inventario de otra empresa, ¿sí? o la de la que produce para yo vender, y pues vender sin tener stock. sí Y pues, digamos, los modelos de estos eh, premium que han vendido tanto, y por eso les he capturado esa parte donde... Cada vez que vamos de pronto a comprar esto, por ejemplo, es de Soho, que es un CRM súper bueno, que es un software servicios normalmente todos empiezan en gratuito. Todas las empresas, y esto es una buena noticia para las, las, las pymes o las que recién empiezan, pues de pronto gastarse como antes, tenías que comprarte todo el sistema para, eh, de, de gestión de clientes que te costaba un montón de plata, mil, dos mil, dependiendo, pero ahora no. Tienes la posibilidad incluso de probarlo gratis, y aquí varía, algunos que te dan por un mes, por 14 días, o te dan ciertas, eh, digamos, performance de la aplicación y ya cuando quieres más, ahí sí ya tienes que pagar, en fin. Este tema premium ayuda mucho. También hay el tema gratuito, es decir, gratuito para el cliente, pero las empresas se apalancan de pues, los patrocinios o la publicidad, que eso también es otra forma, ¿no? Entonces, eh, también les quise traer una comparativa de ese modelo de negocio online que es el e-commerce y el membership site, ¿no? El e-commerce es un solo pago, o sea, voy y compro, me compro el libro, me compro los zapatos, me compro lo que sea. Un, members, un membership site no es así, es un pago recurrente, ¿sí? Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser anual, pero mientras pague esa recurrencia voy a tener acceso al servicio, a la solución, a lo que quiera tener, ¿no? Estabilidad de flujo de caja. Es chévere que el, el membership, la membresía te permite ese flujo. Porque normalmente, ¿qué pasa? Los e-commerce, por ejemplo, no sé, digamos de zapatos, tienen picos muy grandes en Navidad, eh, ciertas épocas, ¿no es cierto?, donde sube la facturación. Pero hay otras fechas en el año en que tienen pues sus puntos bajos y que eh, de pronto dificulta el flujo de caja constante para la empresa. Lo que no pasa con una membresía. En una membresía pues de manera recurrente. Claro que hay estrategias para retener al suscriptor y todo lo demás y, y estar generando contenido, o sea, lo que sea que se esté brindando de manera constante, pero tienes un flujo constante durante todo el año. ¿sí? Eso digamos que es uno de los beneficios de un Membership Cell. Relación a largo plazo con el cliente, pues igual con un Membership Si estamos hablando de una membresía, que yo me hago parte, por ejemplo, nuevamente Netflix, eh, o las nuevas que han salido, ¿no? Disney Plus, y ni sé cuánto, los chicos están enganchados con las películas, con las series, tú tienes que ir a destinarte a pagar esto siempre. Entonces, hay una relación a más largo plazo con el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que no pasa con el e-commerce? Yo puedo ir y comprar algo puntual y ya se acabó. No puedo volver, incluso nunca más, porque puede ser si es algo muy puntual que no necesito comprar más, pues bueno. ¿Sí? Y más trabajo, pues <ríe> necesita más trabajo en un membership set, porque justamente el hecho de tener esta relación más constante, de hecho es interesante como por ejemplo, eh, con Amazon Prime, eh, tú puedes tener productos que son de consumo, no sé, me invento la comida del perro, tú siempre vas a comprar X comida del perro, siempre, para ti va a ser una ayuda, pues suscribirte a, a la compra del, de la comida del perro, porque te desentiendes y te llega pues tú pagas y te, este es un gasto que lo tienes que hacer y te llega de manera constante así que pero se necesita cierta estructura eh, como digo hay temas de hay membership size tanto de productos de, de comunidad de, de servicio de contenido que no forma parte mucho de esto profundizar pero que pues, que lo tengamos presente no y claro, otra de las cosas que, que, que yo quiero compartir con ustedes sí o sí es que cuando, claro, nos planteamos nosotros tener, lanzarnos a hacer un emprendimiento, es imprescindible que yo me haga estas, estas reflexiones, aunque parezca, pero es que claro que voy a decir lo que me gusta, pero realmente resulta que no. Entonces pues aquí yo les he traído este cuadrante donde pues está lo que amas versus lo que ganas. Lo interesante aquí es que todos estemos en el cuadrante 2, en el éxito, donde estemos trabajando y haciendo lo que nos gusta y aparte ganemos bien, ¿sí? Lo peor sería, pues, eh, entre el 4, el que no ganas, eh, el 3, perdón, en que no ganas, no amas ni, ni ganas, o sea, un desenfoque total. Te pusiste a hacer algo porque, bueno, tienes que tener ingresos, qué sé yo. ¿Sí? Pero lo importante es trabajar en eso. Entonces, cuando vayamos a emprender, hagámonos esta reflexión, analicemos bien, no, no vayamos a la loca, porque normalmente a muchas personas sin analizar, no, si esta idea va a funcionar y todo, porque se puso el vecino, porque yo escuché, porque me dijo, pero ¿te gusta? ¿Te gusta hacerlo? ¿Te ves, te visualizas en cinco o tres años haciendo eso siempre? personas que ya cuando se montaron, ah, no, es que aquí me toca estar hasta fines de semana, es que me toca lo que sea, recién se dan cuenta, ah, tenía que invertir más de lo que tenía, en fin, ¿sí? Lo importante es que si haces lo que te gusta, pues hasta el inicio dedicar más horas de trabajo, porque así toca cuando emprendemos, eh, más de las ocho horas que eh, cuando están en relación de dependencia, pero estás haciendo lo que te gusta. Eh, avancemos. Y bueno, de hecho, de cara a Visión al Futuro siempre es importante vernos con ese espejo profesional de que realmente estamos aplicando esta semillita. El momento que estemos aquí, y felicitaciones a todos los que están, veía que gente que estaba manejando, que de pronto están saliendo del trabajo. Esto que están trabajando ahorita, sus conocimientos, pues lo plasmen en esa visión clara de futuro. ¿A dónde quieren llegar? Y para esto obviamente habrá que... Eh, capacitarse, que indagar, que investigar, asociarse, ver alianzas, en fin, todo esto, pero que vayamos con, con pie firme para conseguir eso, ¿no? Ahora, yo les he traído un poco este concepto que para mucha gente a veces resulta nuevo, y es el concepto de social selling. Es decir, la venta a través de lo social, a través de las redes sociales, a través de y los mecanismos completamente diferentes a, pues, al tema de la puerta fría. Yo les he traído igual otra comparativa. ¿no? La venta antigua, que es lo que tenemos aquí, versus la venta actual. Venta antigua. Normalmente, y, y no me dejarán mentir, cuando pensamos en un vendedor, pensamos en aquel, la, aquella persona que me está llamando, no sé si no tengo nada contra ninguna operadora, pero a veces ya... Le estamos llamando para ofrecerle, dice, que si usted ha sido nuestro cliente top que no me interesa. <ríe> a veces nos interrumpen una reunión, nos interrumpen cualquier cosa, nos están persiguiendo, ¿no es cierto?, para llamarnos. Eso no es que tenemos esa percepción del, del, del, que, que, que resulta hasta hostigante, eh, solo se enfoca en, el, en mostrar las características, los beneficios del producto, tengo esto, esto, esto funciona para esto, te va a servir para esto, ¿sí?, o las malas prácticas de eh, enviar por email a unas bases de datos gigantes sin personalizar eh, a Raimundo y a todo el mundo, ¿no es cierto? Hacer llamadas, como, como decía, donde eh, se trabaja en un porcentaje muy, muy poquito, un, pongamos un 10%, para generar la confianza en ti y en tu propuesta de valor. Muy poco. Todo es el perseguir, el hacer, de, mas, de, de forma masiva, sin pensar en que si necesitan no necesita, si es la hora o no es la hora, nada, lo mando, ¿sí? Otro 50% en justamente la presentación, cuando te llaman, mire, sí, consta de esto, esto, esto, esto y lo otro, en ese que te, te ponen por los ojos todas las características del producto y luego otro 30% en impresionarte en, en cerrar la venta, sí, pero es que esto le va a servir, le va a ayudar. Esto, digamos, es la venta antigua. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque si estamos en negocios digitales, debemos entender sí o sí que ese tipo de venta que de pronto hace años atrás en la era industrial funcionaba muy bien, ahora ya no funciona así. Si lo vas a hacer así, te vas a quemar, te vas a desgastar, no vas a conseguir las cosas. Tenemos que pensar que las cosas han cambiado. Ahora es la era de la comunicación. Las personas cada vez tienen más acceso a la información, cosa que un, cuando un producto un comprador va donde el vendedor, va en la última instancia. Él ya sabe todo del producto, sabe qué quiere, por qué quiere, sabe todo, porque está la información ahí. ¿Sí? E incluso no sé, cuando uno va donde el médico, incluso uno sabe ah, más o menos es esto y uno ya se investiga y hasta le hace preguntas como más interesantes al médico, ¿no? ¿Y esto será que dice, ¿por qué? Porque tenemos acceso a la información. Entonces, ¿Cuál es la diferencia dentro de, y, y es una invitación a hacer una revolución en la forma de vender? Es diferente. Primero debemos generar confianza a través de los medios digitales. Luego les comentaré un poco cómo ir generando esa confianza, ¿no? Aportando contenido de valor. Contenido. Mucha gente dice, ay no, pero es que hay tanto contenido, ¿para qué voy a hacer tanto contenido? O, o yo no tengo tiempo para hacer contenido, porque eso no me genera valor. Uh -huh. Si seguimos pensando en que debemos dedicarle tiempo a hacer estas actividades que ya no funcionan, pues ahí está el error. Debo dedicar tiempo a generar contenido de valor, o contenido a ese nicho específico que habíamos hablado, al cual va a ser que, y esto es lo que se llama también como Invo Marketing o Marketing de Contenido, que yo esté de manera presente, siempre constante, en las redes sociales, llegándole a a mi público objetivo con valor. Cuando esta persona, no sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no sé, yo soy amante de de las plantas, por poner, yo tengo un, un huerto en mi casa, ¿no es cierto? Si me llega información de alguien que me dice, mira, cuando vas a sembrar esto, ponle así, cuando eh, paso esto, o hay mucho sol, ponle así, ha estado cocinado, y esa información me llega de manera constante por tal empresa o por tal, podemos ser, a través de marca personal o, o, o corporativa, esto es otra cosa, pero me llega esa información, yo primero no lo veo como publicidad, porque es algo que yo necesito, que a mí me gusta y que me aportó valor. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo ya ese grado de afinidad, incluso yo ya sé, distingo los colores de la marca, sé este, todo lo que me ha hecho, cuando yo necesite ya comprar eso, ¿dónde quién voy a ir? Donde la persona que siempre estuvo generándome contenido para... Entender cómo cuidar mis plantas a alguien que le vi en la calle o que le vi en la web que nunca le, ni, ni le encontré para nada. ¿Dónde me voy a ir? A la primera opción. segurísima Entonces, por eso, la importancia en que esté digamos, este embudo en el cual yo distribuyo mi tiempo es diferente. Ahora, el 10% tan pequeñito es presentar el producto. Muy poquito. 5% de pronto en comunicar el precio. Pero el 85% de mi tiempo, de mi esfuerzo como, como empresario, como emprendedor, va a estar en aportarle contenido de valor a mi público objetivo. Con eso voy a generar confianza. Y va a, hay muchas formas de hacerlo, diferentes formatos, diferentes medios, y esto va a depender muchísimo de este estudio que yo hice de mi avatar, pues dónde está, a qué horas está, qué medios ocupa, eh, cómo le llego, está, obviamente va a estar en el celular, todos estamos en el celular, ¿cómo le llego por el celular? ¿Por qué medios? ¿Por qué red? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Qué tipo de contenido? Todo eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso el, la relevancia de compartirles lo que es el social selling. Por eso siempre decimos que este marketing de contenidos también es una manera de captar la atención de tu público objetivo, generándole valor. Eso hace que tu marca de confianza, a, a tu público objetivo, es importante es relevante, no es cuestión cuando, porque también me ha pasado que mucha gente que dice, ah bueno, voy a ah, contenido, acá te de que es contenido perfecto, entonces, a ver, tengo por aquí me encuentro algo y retuiteo o recomparto, no, no, no es un, un, es un contenido propio tuyo, personalizado pensando en quién, nuevamente en tu público objetivo, ¿sí? sumamente importante y bueno, otra de las cosas que también les había dicho es este, también cómo encontrar esos primeros clientes cuando estamos en los negocios digitales, como igual cualquier otro negocio, buscar alianzas. ¿Cuáles son las empresas que hoy por hoy tienen a mis clientes? Pues voy donde ellos y busco cómo hacer una alianza para hacer sinergia y tratar de capturar a través de esa sinergia a estos nuevos clientes, sí con lo que ofreces. Nuevamente, cuando estamos con los clientes a nivel digital, mientras en más puntos de contacto estés, es decir, te vieron en Facebook, te vieron eh, por, eh, por correo electrónico, ¿sí? te vieron por otra red social, por LinkedIn, si estamos hablando de negocios B2B, te vieron, te escucharon en un podcast, por todos los lugares donde más puedas estar presente va a ser mejor para recordar esa marca, ¿no? Esto es súper importante cuando estamos lanzando, digamos que esto aplica no solo para los negocios digitales, para, en general, para los negocios, ¿sí? Y pues, este, que estamos terminando. Eh, quería dejarles este, esta comparativa, igual, digámoslo así, de las estrategias digitales basadas en el tiempo. Hay muchas más, obviamente, pero no quiero... Eh, mezclar tantas cosas, así que mira si tú al inicio estás lanzando algo y quieres darte a conocer, pues recuerdan que también aparte eh, si yo tengo poco tiempo pero debo tener plata, debo aplicar publicidad digital si tú sabes que tu público objetivo está en Facebook, pues tienes que hacer campañas publicitarias bien hechas en Facebook si está en Instagram pues lo mismo, si está en TikTok, en TikTok si está en LinkedIn para empresas, en LinkedIn para hacerlo de manera rápida, ¿sí? Eh, publicidad digital. Inbound marketing, o marketing de contenidos que lo habíamos hablado, pues es una estrategia a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque no porque saco tres piezas de contenido, cinco X al mes, ya me van a llevar los clientes. O sea, no funciona Si Estamos hablando de una relación de confianza. Es como y lo mismo cuando estamos en la fase de enamoramiento. O sea, es un proceso, ¿no es cierto?, el generar la confianza. Lo mismo pasa en los negocios, ¿sí? También aplica el tema de las social medias. Si de manera constante estás generando, estás mostrando el contenido que estás generando a través de un blog, a través de un podcast, de un canal de YouTube, pero también haces eh, esa presencia en las diferentes redes sociales, también va a funcionar. Y mail marketing también. Un, eh, estrategia de mail marketing funciona muy bien. De hecho, es una de las estrategias, digamos, que más baratas pero que funciona cuando tú te has creado o has conseguido una base de datos, aunque sea poquita, pero una base de datos de tus clientes, porque normalmente lo que pasa es que, ah, mira, te vendo la base de datos, dos mil, tres mil, cinco mil, millones de personas, pero ¿quiénes serán? O sea, no nos sirve, pierdes dinero, tiempo, lo mismo, las malas prácticas, ¿no? El tema del SEO, de pronto para quien no conoce, es Search Engine Optimization, es decir, cómo optimizas tu presencia de tu web en, en, en Google, el buscador, para que cuando alguien esté buscando un producto o servicio tuyo, pues te encuentre en las primeras posiciones. Eso más, cuando estás eh, especializado en algo específico, también te va a ayudar porque van a, no te va a llegar un volumen de gente por ejemplo, no vamos a querer posicionar por la palabra uh, no sé, servicios digitales volviendo al ejemplo anterior que diga servicios digitales para empresas del sector eh, de bienes raíces que alquilan es la búsqueda más larga pero esa búsqueda va a llegar la gente precisa la que, la que necesita no necesitamos en este caso igual volumen necesitamos gente precisa que llegue que, que esté buscando nuestro producto y nos sirva. Eso a través de SEO, de SEO local, ¿no? Y bueno, con esto estamos terminando. En forma general hay muchísimas cosas más, pero en honor al tiempo, pues quería resumir parte de esto. Eh, cualquier cosa, pues siempre estoy a las órdenes. Ahí está mi, mi sitio web. Y también les invito a que me escuchen en mi podcast. Yo tengo un podcast de negocio digital. Me pueden escuchar o ver en mi canal de YouTube si quieren aprender más sobre negocios digitales, de cómo implementarlos, eh, pues ahí estoy a las órdenes. Así que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y si es que hay preguntas, dudas, inquietudes, estoy presta para poder contestarlas. Gracias. Gracias, Katia. Sí, por favor, las personas que quieren hacer una pregunta, levantan la mano, por favor. y Tú puedes administrar las preguntas. Gracias, Darwin. Mira, mi pregunta es sobre las bases de datos. O sea, para comprar una base de datos, ¿tiene que ser específico de los clientes y más que pues, se tiene propuestado el producto que se va a vender? A ver, yo en particular no recomiendo para nada comprar bases de datos. O sea, para nada. Yo lo que recomiendo es que se... Cree desde, desde el inicio, aunque sean pocos, pero los precisos, gente que yo vaya validando que están interesados en mucho. Si es que hay alguien que te garantice que sí miras es que yo necesito, me invento, gente joven que esté en Quito, que esté de, de tal a tal edad, o sea, que te den ese detalle de segmentación, que es esa, esa segmentación que tú necesitas para tu negocio, solo así, mm -hmm. o sea, pero... Yo lo veo bien difícil. Yo me voy por, por el otro lado donde yo creo sí. mi base de datos. Ya. Yeah. Eh, bueno, lo que pasa es que yo ya tengo una base de... Yo vendo televisión por internet, en eh, Max, igual a, a lo que es Netflix. Pero en cambio estos son canales en vivo. Nosotros empezamos solo con el Facebook. Ahorita tenemos unos 800, 900 personas que nos consumen porque es mucho más económico. Pero hay una persona, justamente lo que es de, de cable, que me ofrece una base de datos, o sea, ya de clientes fijos de ellos. Éticamente bueno, no, no sería bueno. Pero... A ver, si es que es una base de datos de gente que está ocupando un servicio de tu competencia, pues claro que le va a servir de pronto a la sí. competencia, o sea, pero no sé si a él le convenga, y no sé si la información que él te dé... O sea, él te puede prometer el oro y el moro. Pero, ¿será realmente que, mm. que es? O sea, ¿qué tan pulido es? Por ejemplo, una de las cosas el, yeah. es 100%. Pero, cuando se manda eh, correos, tú debes validar la tasa de apertura, la tasa de este, clic. Yeah. A La base de datos son porcentajes sobre el 30%. O sea, yo indagara hiciera la pregunta... Pero de ahí, si es que cumpliera, pues no le veo mal. Mm. Ya, esa es mi pregunta, gracias. Ya María José, buenas noches. ¿Cómo está, Katia? Muchas gracias, una conferencia interesante eh, Una pregunta eh, puntual. Yo sé que para realmente crear una comunidad es muy importante crear contenido de valor. Y para humanizar este tipo de contenido es mucho mejor tratar de ponerle un rostro a, a la información que se le está dando. De forma personal yo quisiera saber algún tip, algún consejo como para amigarse con este proceso, porque personalmente yo no disfruto mucho estar atrás de, de la cámara y generalmente cuando lo hago es por imágenes, videos del producto, pero sí se me dificulta ese proceso. María José, valiosa tu pregunta, eh, no eres la única, le pasa a muchísima gente de mil formas, o sea, no necesariamente tienes que estar grabándote, si te sientes incómoda, no, lo primero que debemos hacer, lo que habíamos hablado, nuestro foda, ¿no es cierto?, nuestras fortalezas, ¿qué se nos da bien?, bueno, se me da bien escribir, se me da bien, de pronto manejo el Canva y organizo bien chévere, bueno, yo conozco de, de influencers que no salen para nada y son influencers, dan su... por ejemplo, alguien de, de arte ponen sus obras de arte ahí dice, o cómo lo hace, por ejemplo te puede, no sé de, de qué será tu emprendimiento pero el cómo hacerlo a la gente le gusta ah, como empaqueto, como horneo como dibujo, como lo que sea eso también gusta y tienes que sentarte, si tú tienes eh, cerca a alguien que es de tu público objetivo, preguntar pregunta a la audiencia qué quiere que desean, miren, estoy pensando en hacer esto, esto. esto. Preguntarles, ellos, van, ellos te van a decir cómo manejar, porque tú vas a hacer contenido para ellos. Así que tranquila, si no, no necesariamente tienes que estar tú. Imaginación al poder. Cuando nosotros estamos creando contenido, tiene que ser muy creativo, muy espontáneo. Tampoco es que yo siempre. De hecho, yo tengo, cuando en mi calendario editorial, yo tengo como 40 tipos de contenido. Infografías, gráficas comparativas, estudios, eh, encuestas, podcasts Un montón, porque no puedes aburrir. No puedes hacer lo mismo y lo mismo, ¿no? Siempre brandear tu marca. En cada contenido manda tu, el, tu marca. Eh, haz, haz con la periodicidad que te permitas tú hacerlo. O sea, la premisa es, mientras más contenido... Bueno, mejor. Pero no por eso vas a hacer cinco mal hechos. Es preferible hacerlo uno o dos bien hechos porque eso te da el tiempo, pero lo mantienes constante en el tiempo. Eso es importante. No que haga una semana y otra semana ya no hago. Es constancia, constancia. ¿Mm -hmm? Por ejemplo, eh, si uno, el, el emprendimiento es un servicio, por ejemplo, tratamientos de cuidado facial, ¿sería bueno, por ejemplo, mostrar los tratamientos? Claro. El y eso es que eso es tan gráfico eso porque puedes tomar obviamente pidiéndole permiso a la persona o haciendo algo claro que no se le vea no sé si no quiere que se le vea los ojos no sé algo así mira el antes el después mostrar una parte eso ahora en tiktok está pero que revienta porque ahí le muestra que la parte que la ni siquiera hace falta de una limpieza facial tú puedes sacar 5 o diez piezas de contenido de diferentes formas creación creatividad al poder las herramientas están ahí, por ejemplo, yo siendo estratega digital, yo utilizo Canva, o sea, nada de diseño gráfico que me demore, que no, Canva, en Canva yo tengo precisión, si tú tienes una buena cámara, utiliza, subes videos, ya tienes formatos, te hace flexible, necesitamos que en las redes sociales lo hagamos rápido, no, no por hacer contenido, bueno, me voy a demorar porque sí que tengo que dibujarlo no, no, no, nada de, nosotros no ocupamos nada de, Ven, con mi equipo, de, de diseño gráfico, que, ¿okay? con respeto a los a los diseñadores, pero para redes sociales, estas herramientas nos vienen bien. Herramientas de vídeo donde te permita poner, que le pongas este texto al, al vídeo, ayuda mucho. Hay muchas herramientas gratuitas que desde el teléfono puedes editar y hacer cosas, historias, en fin. Muchas gracias, Katia. De qué a ti. José, buenas noches. José Miranda, te escuchamos. Una excelente exposición. Bueno, mi pregunta es igual de la misma manera. No sé si me escuchan ahí. Sí, se te escucha, José. Sí. ahí sí se me escucha. Ok. Cacha, quería agradecerle por la, por la exposición, una excelente exposición, una excelente información. Igual a David, eh, por todo el contenido que nos está proporcionando, y igualmente al Instituto, es de mucho valor. Eh, bueno, mi pregunta igual va relacionada con la pregunta anterior. Eh, nosotros con mi esposo tenemos un consultorio, entonces eh, yo algunas veces he tratado de hacer el contenido, ¿no? pero se me hace un poco complicado. Entonces tal vez un tip, eh, no sé, para en este caso para el servicio de odontología. O ya en el caso de aparatología dental, ¿cómo vender un producto como tal? Porque yo no le voy a publicar una foto de la prótesis y en este caso le voy a decir, cómpreme la prótesis. <risa> o sea, es un ejemplo. O se me hace un poco complicado de transformar el producto para que ese producto llegue a las personas y en este caso puedan decir, no, o sea, voy a ir con este especialista o con este, en este caso, con en este caso para mi carrera, que sería aparatología dental, ¿cómo venderle yo al doctor? Yeah. Algo ¿Cómo venderle al doctor o cómo venderle al paciente? Creo que serían los dos tipos aprovechando la pregunta. Ya. Es que, a ver, el contenido va a ser diferente para, si te estás enfocando a doctores es que si te estás enfocando consumidor final. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿sí? Si yo fuera tu, tu clienta, consumidor final, primero, el, el nombre, a mí en lo particular, no, no sé. Normalmente... ¿Qué es lo relevante no solo para tu área, sino para más áreas que utilizan términos tecnológicos o, o, o propios de cada sector? Es que lo hagas masticadito para el, el, la gente. O sea, que si tú me hablas en palabras raras, no te entiendo. Pero si tú me dices, si yo vienes, me dicen, ah, es que yo te pregunto, pero ¿cómo que era que qué? que me dijiste que qué? ¿Qué es eso? Ah, mira, es que esto funciona así, es asado y cocinado, te ponen así, te, te sirve para eso y lo otro. Eso... Tienes que poner en las redes sociales. El, es como que estás contándole, hablando del consumidor final, ¿no? Tienes que contarle el beneficio. ¿En qué le aporta? O sea, ¿para qué yo me tengo que poner esa cosa que tú dijiste? Si de, ¿cuándo? Ah, ¿Por qué? ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Cuándo se recomienda? ¿Es para niños? ¿No es para niños? ¿De qué edad? A qué, qué, ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedes asegurarte? Tú le tienes que educar. A tu público objetivo es que mucha gente dice pero es que katia pero es que si le digo yo ya no van a hacer no tú le puedes decir mira evita los cinco pasos eh, o evita cinco cosas para que es este tratamiento te quede mal o los tres tips para que cosas así O sea, tienes que informar tienes que educar para que incluso la gente sepa cómo cómo y cuándo utilizar tu servicio y utilizar el, el argot de tu público objetivo, no el tuyo, el de tu público objetivo. Ah, mire, es que lo que pasa es que le duele la muela, que ni siquiera sé cuánto, es que se dicho, no te van a decir, ah, eh, cómo, utilizando tus términos, no te van a ocupar. Entonces, lo mismo tienes que hacer. Uh -huh. Y cuando es para médicos, bueno, sí puedes utilizar, pero, pero es otro contexto, es que si tú vas a dar el servicio, lo que sea, ahí sí. ¿Cuándo? ¿Por qué? Y todo es otra manera. Por eso es importante incluso tener clarísimo a quién le estoy hablando. Eso, José. Katia, muchísimas gracias. Entendido. A ti, gracias. Lorena, buenas noches. Hola, David. Katia, buenas noches. Eh, yo tengo una consulta con respecto a la publicidad vía mail. Ahora ya no estaría indicada esta publicidad, aún así tengamos una base de datos específica del cliente, es decir, conocemos y tenemos los datos al que queremos apuntar. ¿Qué tan bueno es esto y qué, qué podríamos hacer al respecto? Muy buena pregunta, Lorena. A ver, primero, bueno, les cuento, yo no soy una experta legal en la parte digital, pero sí les puedo decir que el RGPD es esta ley que, está, que funciona en la Unión Europea, sí que es bien exigente y te dice, no puedes enviar eh, estrategias de email marketing a alguien que no te lo ha pedido. Por eso lo importante es que cuando tú mandes un o, a, o creas un lead magnet, no es cierto, ah sea, mira, te regalo esto, aprende esto, los e-books, todas las cosas que seguramente para ustedes no es nuevo, que tú entras a una web y te regalan algo, es para qué? Para que tú, ah, porque te regalan algo de valor para ti, que de alguna manera es como la punta del iceberg del conocimiento o de la, de la propuesta de valor de esa empresa o de esa marca, lo que sea, te dan de gratis. ¿Para qué? Para que tú, a cambio de eso, les das que no les pagas en plata, pero les pagas con tu dato, con tu correo, con tu nombre. Y ahí tú estás diciendo, perfecto, eh, me estoy suscribiendo a este newsletter a este, eh, para que me envíen información relevante a esta empresa porque me interesa. ¿Sí? ¿Sí? Ahí lo puedes enviar. Mientras tanto, no. O sea, acá en el Ecuador, posiblemente lo puedas hacer y no vas a tener tanta connotación legal, pero tampoco, digamos, que sería bueno. Solo que tú sepas realmente que sea una base de datos eh, que está alineada a tu público objetivo y que le va a interesar. Otra interesante es que tú al inicio, digamos, ya tienes la base de datos, que tú no la construiste, pero la quieres publicar. Tú puedes mandar el primer correo de email marketing diciendo, mira, somos de empresa fulana o somos los que sea. Estamos aquí para hacer esto, esto, esto y te vamos a aportar tal cosa. Si estás interesado, apúntate y le das un clic para que se apunte y se registre. Si no estás interesado, entendemos que no te interesa. ¿Para qué mandar información a alguien que no le interesa? Automáticamente se va a dar de baja. Si tenías al inicio eh, 5.000 personas y luego te quedas de 1.000, pues fantástico. Te quedas con la mil porque incluso los... Eh, las herramientas estas de, de email marketing te cobran por un valor ya cuando pasas este cierto número. Entonces, ¿para qué pagar por un volumen de gente que no te va a leer porque no está alineada, porque no es tu público objetivo? Por eso la importancia, por eso yo decía, yo no soy partidaria de comprar bases de datos. Para nada. No sé si ahí puedes solventar tus dudas. Ok. Sí, gracias, Katia. Bueno. Uh, Mónica. Buenas noches con todos, buenas noches Katia, eh, muchísimas gracias por la información que nos estás proporcionando. Mi pregunta es la siguiente, nosotros, bueno en mi caso yo pertenezco a diseño y gestión de moda, entonces eh, quisiera ver si a lo mejor tú nos puedes dar un tip o algún consejo de, de volver a nuestros clientes frecuentes, no solo creo que era como e-commerce, o sea que van, compran una prenda en nuestro servicio y se acabó sino que nuestros clientes a lo que nosotros hacemos se vuelvan más frecuentes para, o sea, no depender solamente de, de una venta o de, de una prenda o de una confección, eh, sino que tengamos esos mismos clientes, pero que sean ya como nuestra base de datos frecuente. Buena pregunta, Moni. ¿De qué es, eh, qué, qué tipo de productos vendes tú? O sea, en mi caso, eh, yo soy como, estoy siguiendo diseño de modas, entonces yo hago okay, prendas verde. de vestir. Y aparte de, eso, y aparte de eso, yo me dedico a lo que es el tatuaje eh, eh, permanente. Ah, ¿necesitas el retoque? Mira, si nos pagas después de esto, eh, mensual, desconecta. O sea, ya olvídate de siempre vienes y tienes tu, tu reafirmación, no sé, o te da, no sé. Algo así del tema del tatuaje, ¿no? De la vestimenta... Sabes también lo que a veces funciona también es en los zapatos. No sé si la vestimenta todavía no lo veo muy claro, pero, a ver, el tema del membership site funciona cuando la persona necesita algo recurrente. Pero no necesariamente. Hay un producto, por ejemplo, y eso funciona en España, hay una empresa que vende cerveza, cerveza artesanal. Entonces, a la gente que le encanta la cerveza dice, mira, y siempre el precio tiene que ser menor que si comprar a la persona una sola vez. Por ejemplo, el pack te cuesta 12 dólares, me estoy inventando. Ah, pero una, por, por una suscripción de 10 dólares al mes, tú vas a recibir siempre tu pack de cervezas con diferentes colores. ¿Qué valor le das? Cuesta 2 dólares menos si se compra individual y como es amante y una vez al mes siempre tiene el tema de estar con los amigos o una familia, pues te va a consumir. ¿Sí? También funciona. Funciona muchísimo más cuando, como decía, son temas de consumo. O sea, siempre lo estoy consumiendo, ¿sí? Pero podría ser, no sé, temas de moda, de invento, no sé, a, a, a un grupo específico, no sé, a las teenagers, que, son, que siempre están cambiando de moda. Mira, si tú te compras, si pagas de manera recurrente una camiseta que normalmente te costaría 20 dólares con, con, no sé... Ahí vamos a la personalización, con un estampado súper dice cuánto de, no sé, de alguna cosa. Bueno, cada tres meses te va a llegar una camiseta nueva con el contexto que la persona ya conoce. Imaginación al poder. Tienes que preguntar a tu audiencia también. Es lo que decíamos. Uh -huh. Gracias, Katia. Eh, Fernanda, buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, Katia. Eh, mi pregunta es, en el caso del producto digital, por ejemplo, si yo quiero crear un ebook, book generalmente yo he visto que los ebooks llegan de manera gratuita. Entonces, si yo quisiera crear esto, dice de tal forma que yo les voy igual a confesar, yo no soy experta en la venta de e pero hay personas expertas en la venta de ebooks a través de Amazon. Hay estrategias, incluso se maneja un SEO, es decir, posicionamiento en Amazon, que tú lanzas incluso los libros a, a bajo costo, ¿sí? de uno o dos dólares, para, digamos, el primero como para impactar, para llegar, para hacerte conocida, para que la gente te conozca. Siempre debes buscar, si el ebook al final, un ebook, no sé, sea, que a ti te costó, es un libro completo, de pronto ese será el producto final, pero antes debes dar a probar algo. Normalmente también he visto que eh, liberan el primer capítulo, lo que sea. Sí, eh, para poder enganchar. Pero hay y, o sea, sí se puede. De que lo vas a poder hacer, sí. ¿Qué es lo que yo te invito a, a pensar? Asesórate. Si buscas en el internet, vas a encontrar personas expertas en posicionamiento de ebooks y posicionamiento de ebooks en Amazon, porque lo puedes hacer tanto digital como físico, sí y digital. Digamos que es, para marca personal, trabajar un ebook es valiosísimo porque eso te da relevancia, te da presencia. Así que venga por ese e-book, que te vaya súper bien, Fernanda. Gracias, Katia. Ya vamos terminando las últimas cuatro preguntas. Bernardo, buenas noches. Bernardo. Pasamos con Jessica. Jessica, buenas noches. Buenas noches eh, David, buenas noches Katia, buenas noches a todos, eh, muchísimas gracias Katia por por toda la información que nos está enriqueciendo realmente en este apasionante eh, eh, mundo del emprendimiento. Mi pregunta eh, es la siguiente, yo observo ah. muy frecuentemente que las publicaciones eh, tanto en Facebook como en Instagram eh, no, les, no colocan eh, al, al producto que, que están ofreciendo, no colocan el precio. ¿Qué tan beneficioso o perjudicial es cuando, cuando uno se publica el precio del servicio que, que estoy ofreciendo? Por lo que me doy cuenta que lo que hacen es un enganche, ¿no? Nos obligan a, a entrar a la página o al link o al formulario. Pero eso también lo veo perjudicial en algunos casos, porque es muy engorroso, o sea, mucho trámite, leer, eh, y, y es eso, o sea, ¿qué tan beneficioso, perjudicial puede ser publicar el precio del servicio? Valiosa pregunta, Jessica, y tú mismo has contestado, a ver, cuando estamos hablando incluso de eh, transacciones, o sea, productos bajo los 100, 200 dólares son transaccionales, no es B2B, es obligatorio poner el precio. ¿Por qué? Tú mismo has dicho, o sea, qué engorroso ir y buscar. Si tú eres una persona y tienes tres oportunidades, te estás en modo comprador, y si alguien te facilita el proceso de que por poco lo hagas en un clic, te muestra el proceso, te da fotos, te dice las características, te dice cuánto cuesta, cómo te va a dejar y todo. Y otro que está medio escueto, que por ahí está una imagen, que meta hacia acá, que denle clic, que vaya, ¿a dónde te va a hacer? A la otra, a la primera, a la que te facilita. Aquí estamos para que nos facilite las cosas. De hecho, no sé si ustedes saben, pero Amazon tiene eh, patentado un tema de un clic. O sea, hacerlo, ha, ha, han indagado tanto en que mientras la experiencia de compra sea fácil, rápida, haya buena experiencia, ahí es donde está el key. Que te dicen, ah, es que Katia, me van a copiar la competencia. O sea, la competencia te va a copiar sí o sí. A indagar se va a pasarlo por como vendedor, como comprador. No tú, no, tú no tienes que pensar en la competencia, tú tienes que pensar en que ese, ese producto satisfaga a tu público objetivo y hacerlo fácil. Así que 100% garantizado, donde sea que pongas en las redes sociales, en tu web social, con mi precio. Punto. Muchísimas gracias, Katia, muchísimas gracias. Patricia, buenas noches. Buenas noches, muy, muy gentil, gracias, Katy, excelente información que nos estás compartiendo, en especial porque, bueno, estamos recién aprendiendo, ¿no? Y es unas bases muy fuertes y sólidas que nos, nos están ayudando mediante estas charlas. Mi pregunta es la siguiente, al momento de vender nuestro servicio o producto, ¿qué nos recomienda usted que sería la información o el contenido, eh, debe ser más visual que verbal, con el objetivo de no, de no hostigar así al, a nuestro cliente, sino captar más clientes? Su, su recomendación en ese caso. Gracias A ver, Gracias Patricia, válida la pregunta. A ver, siempre tenemos tres formatos digamos en forma general, ¿no? Tenemos el formato de texto, tenemos el de, el de audio y el de vídeo Y hay una, una frase que dice, una imagen vale más que mil palabras y un video vale más que mil imágenes. La flexibilidad, la creatividad, lo que me preguntaban antes, ¿no? O sea, si tú tienes la capacidad de hacerlo visual, las redes sociales son muy visuales. Pero eso no quiere decir que tú eventualmente por ahí ocupes un texto. Por ejemplo, ¿por qué no hacer una imagen con un texto que te diga no? Un texto en grande que te diga no. O sea, vamos a ser disruptivos. No copiemos lo mismo que hace todo el mundo porque, claro, ella se hace monótono y la gente lee, lee, lee. Cuando haga el feed, es lo mismo. ¿Sí? Entonces... No desea, a, a lo que yo me voy es que tiene que ser creativo si en algún momento tú quieres hacer algo en texto pues puede ser como el texto normalmente funciona en un, en un videoblog o si vas a trabajar algo no sé, mandando y esto atención por Whatsapp como es muy intrusivo el Whatsapp yo debo mandar pero algo muy puntual no puedo estar mandando a cada rato porque te van a banear la cuenta de, de, de Whatsapp y todo pero no sé, tienes una super promoción y mandas un mensaje cada 15 días, pero un mensaje donde si ocupes texto, le pones emoticones le pones alguna cosa simpática va a funcionar, así que creatividad al poder uh -huh. Bernardo, contigo vamos ya terminando Bernardo buenas noches buenas noches, buenas noches disculpe que no pude hablar Justo mis y, a los bebés, perdón eh, a ver, eh, yo tengo una pregunta para Katia, bastante interesante su exposición eh, verá eh, actualmente, bueno, yo tengo una clínica dental con, junto con mi esposa Y eh, bueno, esto de las redes sociales El que no estén en redes sociales y no genera eh, contenido de valor No, ya, pues bueno, ya no está en nada La pregunta es, eh, claro, ¿eh, generamos contenido de valor Hace uno, o sea, bueno, la página es orgánica y la cantidad de de seguidores en Instagram ha ido aumentando y todo es orgánico y, eh, muchas veces eh, no, no es eh, tus clientes, no son tus seguidores entonces, pero eh, eh, sí eh, pasa que generando el contenido de valor, empiezan a ser eh, clientes, eh, los seguidores pero a pesar de que ya ha pasado tiempo, al inicio era súper fácil eh, generar contenido de valor y que eh, eh, eh, se haga una venta, por así decirlo, concretar algo, pero en cambio ahora todo el mundo lo utiliza y es súper difícil de... Todas las clínicas dentales ahora tienen redes sociales y todas generan contenido de valor. ¿Cómo sobresalgo? Porque ya... Ahora ya todo, todo el mundo lo hace. Entonces, yo lo he llevado de una forma orgánica junto con mi esposa y claro, o sea, yo sí... Alguna vez probamos con estas empresas que llevan el marketing digital y nada más fue bien. Entonces optamos por seguirlo haciendo los dos. ¿Cómo, ¿Cómo yo sobresalgo si ya el contenido de valor todo el mundo lo hace? Buenísima pregunta, Bernardo. Algunas preguntas. A ver, ¿has mencionado sobre el tema orgánico y pagado? De hecho, cada vez las, los algoritmos de las diferentes redes sociales, digamos que de todas... Van a puntuar menos lo orgánico. ¿Por qué? Porque a la larga la red social es una empresa. Y lo que busca es facturar. Y lo que quiere es que los empresarios, pues, pauten en su red social para hacerse más visibles. Entonces, si antes un posicionamiento este, orgánico te llegaba por poner un número a 500 personas, y lo pongo demasiado generoso, pues luego ahora te va a llegar a 100, a 50 porque incluso tú has mencionado, muy bien, que hay más e clínicas haciendo lo mismo. Entonces, incluso hay por temas de algoritmo, hay más competencia, entonces tienes menos probabilidades de salir de destacar. ¿Cómo destacas, Bernardo? Como habíamos dicho desde el inicio especializándote. Si eres uno más del resto de clínicas, pues no hay propuesta de valor. O sea, y esto nos toca reinventar. Por eso el tema... No sé, me enfoco en niños, me enfoco... A ver, nosotros podemos, digamos, esto es un, son dos estrategias de negocio. La una es una estrategia de especialización, es decir, de yo de ser un médico dental, me, me especializo en un, algo puntual. No sé yo mucho los nombres, pero en algún procedimiento, soy específicamente dentro del área dental, me especifico, eh, me especializo en algo. Esa es una estrategia. La otra es la de enfoque. En vez de enfocarme en Raimundo y todo el mundo, pues me enfoco en los niños o en las familias que tengan X características o en las madres embarazadas. O sea, esa especialización, aunque la gente, aunque se diga, no lo hace, pero si lo hicieras y se especializa en eso, vas a capturar, por ejemplo, me invento, me, me estoy poniendo, me, me invento, me voy a enfocar en atender solo a madres embarazadas. ¿Por qué? Porque sé que debe ser diferente, como está embarazada, que ni sé qué. Me enfoco. Y y vas y tu mensaje de valor va a llegar, para que no sea generalista todo el mundo, que hacen todo el mundo, las clínicas hacen lo mismo. Y esto va para todos, no, esto no solo por clínicas, por lo que Bernardo nos dijo. Esto aplica para todo negocio. Yo me especializo en, en ya sea por enfoque, o sea por especialización, por enfoque, solo a las madres embarazadas. ¿Por qué me, me enfoco? Bueno, porque hice el, el, la investigación, veo que si hay suficientes madres embarazadas aquí en Quito que me sirve para que eh, vengan a, a hacerse atender, bien. Si es un nicho demasiado chico y no me funciona, esto también se hace a través de algunos eh, análisis de, de cuantificar la, la demanda, pero se debe hacer. Y en base a eso se especializa. Y te, y, por eso ahora, ustedes se han fijado, si ahí va un restaurante que es común para todo, pero si hay ya restaurantes especializados que sí, que la cocina fusión, que la cocina de no sé cuánto, y tiene, o tienen temáticas, hablan de ciertas, eso pega en lo que sea específico en algo. Ya no podemos ser generalistas, mientras más específicos, ahí va a estar la diferenciación. Y también apalancarte en publicidad, si vas a necesitar, o sea, va a ser una, una ayuda el especializarte y hacer algo muy en concreto para que te diferencie solo por el, solo por el propio contenido del resto, te vas a especializar porque va, vas a atraer la atención de un público más específico y nadie más lo está haciendo, lo vas a hacer tú. Y luego, si ese contenido orgánico cada vez tiene menos impacto, pues sí se recomienda hacer este campañas publicitarias. ¿Qué te ha ido mal? Bueno, asesórate, búscate a alguien eh, o, o capacítate tú. Hablábamos de, de dinero y tiempo. Puedes darte tiempo de capacitarte tú mismo y arrancar algo o tener las bases para que no te vaya mal con otra agencia, pero hazlo. ¿Y tienes dinero? Bueno, investiga varias, a ver eh, con resultados y todo cuál te funcionará. Eh, gracias, Katia. Ahora, perdón. Eh, también hay un tema de que en diciembre parece que no hay valor de pauta que valga. <risa> Porque, claro, se lanza una campaña de marketing. Mucha oferta. Y, y, y claro, o sea, es lo que yo no entiendo. ¿Cómo? Porque si yo, digamos, cada mes yo tengo un presupuesto eh, designado para la pauta en diciembre, ese valor no funciona. ¿Es como que debo duplicarlo o a veces hasta triplicarlo? Sí, normalmente sí, y es oferta y demanda, ¿no? Hay mucha gente pugnando por, por pautar porque es diciembre y hay muchos negocios que la revientan en diciembre, entonces la pasarela, digamos, eh, la plataforma es una sola, tengo los misma, la misma gente, entonces tiene que te va a costar más para salir más. Por eso diferenciate. Y es importante que se haga una buena segmentación. Es decir, si tú o la persona o la agencia que te haga tiene que tener, y para eso es importante que tú tengas claro, ah, no va a ser lo mismo que tú te enfoques a todo quito, que te enfoques, vuelvo al ejemplo que te puse, que puede ser de pronto ilógico, pero es para aterrizar a un ejemplo, voy a todas las mujeres embarazadas que están de tal edad a tal edad. En vez de llegar a X millones, llegas a 700 mil, y esas 700 mil es tu, tu presupuesto, te va a funcionar más en ese monto más chico que un monto más grande. Y con eso no necesitas invertir más. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, muchas gracias, Katy. Bueno. No se te escucha. Katy, estamos transmitiendo por Facebook Live. Tenemos una pregunta de Paola Camacho que te hace la siguiente pregunta. ¿Todos los negocios que, que tienen productos físicos pueden ser digitales? <coughs> Buena pregunta. Nosotros habíamos dicho al inicio que este, se puede mutar, ¿no? Se puede mutar. Por ejemplo, no sé de qué será el, el, el servicio de la persona que está preguntando, pero un gimnasio de toda la vida, que siempre ha sido físico, ¿no es cierto? En la pandemia muchos gimnasios se modernizaron y utilizaron esas megas estructuras que tenían, que estaban notadas, que no había gente, y los entrenadores de ahí que de pronto necesitaban también. A comenzar a grabar videos, cómo se hace y luego montar una plataforma de que eso que ya está grabado lo montas en digital y ya tienes ese nuevo producto, ese servicio. Así que yo diría que sí, sí se puede. es todo es cuestión de imaginarse, de pensar disruptivamente, pensar en el cliente. ¿Cómo le aportas valor? ¿Probar? Perfecto. Y la última pregunta con Adriana. Buenas noches, Adriana. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era, muchas gracias por, por estos vivimientos y estos cursos. Nosotros eh, tenemos o manejamos una vidriería, nosotros trabajamos todo lo que es eh, en vidrio, aluminio, cerrajería, o sea, todo lo que se refiere a la construcción, ¿no? Entonces yo decía, también sí se puede, porque estamos dando, o sea, un servicio, sería, ¿no es cierto? Claro. Nosotros sí podemos, o sea... Utilizar estas plataformas para, para hacer propaganda, que sé yo, de todo lo que nosotros eh, elaboramos. Porque prácticamente esta es una rama artesanal. Cualquier pues, rama artesanal, Adriana, o sea, de metales, me decías cualquiera. Costura, eh, alfarería, lo que sea. Como decíamos se decíamos puede... antes, claro, el contenido del cómo lo hago es súper interesante. A la gente le gusta a ver cómo lo hago. ¿Cómo queda la prenda? final la, la prenda la tren, ventana, la, la puerta. La, claro, en este caso la ventana, la puerta, fotos de, testimonios de, eso no hemos hablado, testimonios de la sí. gente. Cuando vas y le entregas la casa a las fotos del antes, del después, lo que pasa es que hay que, se necesitan digamos, adquirir estas nuevas habilidades de, ah, es que antes yo ni, ni me acordaba, no, el teléfono a la mano, el grabar, el, y alguien que te ayude, a, a, a, o tú mismo, a subirlo, a verlo, Tampoco hace falta que sea super mega una que debemos contratar. No, nosotros mismos. Y Mi herramientas, como les he mencionado, dentro del, del, del teléfono también tenemos un montón que, que puedes bajarte apps gratuitas y te ayudan a hacer ediciones de video, testimonios, este no sé, cómo está construido la, la ventana. Eh, en El fin. El material y todo. Ah, claro, listo. claro por supuesto tipos de garantía qué tiempo eh, a ah, fotos de pronto de tu local que la gente vea ah, ahorita nos estamos eh, dirigiendo a dejar esto de acá una pequeña historia o sea lánzate a hacer lánzate a contar es como que como que cuando viene un cliente y dice mire y, y le cuentas así pero antes de en una conversación ahora lo haces digital y, y lo bueno que se masifica, o sea, antes de que tengas tú una conversación solo tú, tú con la cliente y le cuentas, ahora haces eso mismo: lo grabas, tomas fotos, eh, testimonios, te lo que sea, y lo subes, y en vez de que veas solo una gente, una persona, lo ve más gente. Ay, muchas gracias. Un placer. Gracias, gracias Katia, gracias a todos. Eh, quiero agradecerte a nombre de Cintia y de Guillermo Principales de INSA tu presencia aquí eh, esta noche. Katia ha sido muy enriquecedora y gracias a todos por asistir esta noche a esta charla. Un placer, este, David. Estoy eternamente agradecida por la invitación. Cuando quieran, ha sido un placer. Espero que haya sido de valor para ustedes. Y bueno, mis palabras finales, invitarles a que sí o sí piensen en, si quieren emprender, busquen la manera de hacerlo digital. Va a, ser, va a ser mucho más fácil que lo físico, va a ser muy adaptable, lo pueden hacer en cualquier parte, pero investiguen, analicen, sí, y organizen que se puede, se puede, a eso va, es una tendencia, hablamos de tendencia, es una tendencia que va, así que, gracias a ustedes, gracias David, gracias a todas las personas de ITSA que han hecho esto posible, felicitándoles porque hay que emprender, hay que emprender. Gracias Sandra, gracias a todos, nos, ve, nos vemos mañana en nuestra quinta Entrega de la semana de prevenido. Buenas noches todos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.